España, el motivo del directo de hoy es solamente contestar a, al amigo Kent Jiménez, que nos ha puesto un comentario que nos ha dejado un poco preocupados en el vídeo de la respiración en las artes marciales. Kent nos cuenta de que sufre una escoliosis y que le cuesta mucho respirar con, con el pulmón derecho y que cree que es precisamente por la curvatura de su espalda y, Pensamos que sí, que puede ser un motivo pues bastante razonable en el que la curvatura de su espalda pues no le deje ya respirar con normalidad, pero primero queremos animarle, animarle porque todo problema tiene solución, si se identifica bien el problema y se encuentra, vamos, primero se busca una posible solución y seguro que se encuentra buscando con coherencia. Y desde aquí, desde el guerrero místico, queremos daros una posible solución muy alentadora porque en mi propia persona llevo probándola ya algún tiempo y estoy viendo que funciona que me encuentro mucho mejor de mi escoliosis que no tengo dolor que estoy mucho más cómodo de mi cadera izquierda porque yo tengo una escoliosis dorsal derecha eh, de mi rodilla izquierda también vamos nos encontramos mucho mejor y queremos compartirlo con vosotros esta esta solución queremos compartirla con todos vosotros mm. Antes de compartirla también nos gustaría dar una, una reflexión netamente defensiva, la que siempre hacemos, y es que antes de iniciar cualquier programa de ejercicios debéis consultar con vuestro médico. Dicho esto, pasamos a, la, a esta solución que tanto nos gusta, que no es ni más ni menos que empezar a hacer ejercicio con las clases del canal de Víctor Acevedo. Vamos a buscarlo aquí, Víctor Acevedo Yoga para que veáis el canal de Víctor, este es el canal de Víctor y en nuestra sincera opinión, después ya de algunas primaveras dando tumbos por el mundo, Víctor es uno de los mejores profesores de yoga que nos hemos encontrado. Este es su canal, tenéis varios apartados, en el de vídeos por supuesto tenéis todos los vídeos, bueno, según los va subiendo por niveles día a día pero lo que es más interesante es irnos a las listas de reproducción. En las listas de reproducción, aparte de algunas clases especiales y algunos temas específicos de los que habla de vez en cuando, tenéis clases cortas, clases avanzadas, principiantes e intermedias. Yo recomiendo a todo el mundo, aunque tengáis ya un buen nivel físico, que empecéis por las clases principiantes. No hace falta que empecéis por las clases principiantes sencillas sí, si ya tenéis un adecuado nivel físico, pero empezad por las clases principiante en suelo, porque Víctor es un profesor espectacular. Vamos a poner una de sus clases de suelo, por ejemplo, principiante. Víctor, como os decía, es un profesor es espectacular y os va a enseñar un montón sobre cómo sentir vuestro cuerpo, cómo hacer cada ejercicio correctamente y esto ayudará también a que vuestro cuerpo vaya adaptándose y creciendo Vamos a pararle ahora para, para poder hablar, <risa> hablar y que no se escuche a Víctor de momento. Y que vuestro cuerpo pues, se vaya adaptando poco a poco al ejercicio. Esto os lo va a decir Víctor un millón de veces. Vamos a escucharle un poco para que lo veáis. Este es Víctor, ya os lo he presentado. Si comparáis con otros canales de YouTube, veréis que su ambiente es muy austero, practica en una habitación de su casa, su apariencia no es la de un marketinero de YouTube, es una apariencia bastante bueno, normal, modesta incluso, y esto es uno de los motivos por los que, a pesar de que Víctor es un profesor de yoga espectacular, como la copa de un pino, Fijaros, solo tiene 2150 suscriptores. Y esto es una de las cosas que personalmente me da un poco de pena. Me da un poco de pena porque si ponéis en YouTube, vamos a abrir otra otra página con YouTube. Si ponéis en YouTube, por ejemplo, no sé, clase de yoga. Vamos a ponerlo en inglés para ver algún marketinero más potente. Yoga class, venga. Clase de yoga en inglés, vamos a ver qué sale, bueno, pues eh, veis que el perfil que sale pues es eso, eh, o chicas o chicos, también he visto chicos, pero en el yoga normalmente son chicas, pues mmm, con muy buena apariencia física, aquí tenemos un chico, también lo mismo, muy buena apariencia física, un ambiente súper profesional, Aquí tenemos una chica que habla inglés y que precisamente es el perfil que os estoy diciendo. Veis, esta chica graba en pantalla verde, con un fondo, bueno, pues así muy profesional. Fijaros, 286.000 suscriptores. Y la verdad es que vamos a ver otro canal de este tipo, vamos a ver el del chico. A ver, tenemos un chico medio desnudo, aquí haciendo yoga. A ver si abro y el ordenador parece que está un poco lento, disculpadme. Los, los retrasos continuos aquí tenemos a persona haciendo yoga un chico medio desnudo que no sé lo mismo graba sobre fondo en pantalla verde porque tiene un fondo profesional o eso parece entiendo creo que sí a ver si carga mejor y podemos ver los suscriptores que tiene pues fijaros 273 mil suscriptores todavía hay casos más sangrantes he visto personas que no, es, no tengo nada contra ellos, ni mucho menos, pero que su nivel de yoga no es infinitamente ni el de Víctor. Tiene un nivel físico, pues sí, correcto, incluso bueno, muy bueno en algunos casos, pero para enseñar no solo es tener el nivel físico que se haya adquirido, sino es un nivel de vida, un nivel vital, que es lo que Víctor os puede, os puede ofrecer. Es su nivel, se nota que ha mamado yoga durante muchos, muchos, muchos, muchos años. Y es el profesor al que yo buscaría si quisiera, si tuviera un problema, como por ejemplo como el de escoliosis de mi espalda, y quisiera corregirlo, y quisiera aprender algo de verdad, de verdad. Eso es lo que os quería transmitir y por eso me he ido un poco de pantalla a pantalla. ¿Qué tenéis que hacer para mejorar vuestra espalda? Pues mirar, ser tan constante con las clases de Víctor tan constantes como podáis. Si podéis empezar dos veces a la semana, media hora cada sesión, pues empezáis así, pero poco a poco tenéis que ir creciendo. Tenéis que pasar de dos sesiones a tres sesiones, de media hora a 40 minutos, de tres sesiones a cuatro sesiones, de 40 minutos a 50 minutos. Así siempre con cabeza podéis dejar descansos, pero tenéis que ser constantes y constantes y constantes y constantes. Si lo hacéis así, no tengáis ninguna duda que la escoliosis de vuestra espalda va a mejorar y que os vais a, os vais a encontrar mejor que nunca. Creo que esta es la reflexión que os tenía que hacer hoy. Último recordatorio es que vayáis a vuestro médico antes de empezar ningún programa de ejercicios. Creo que es lo que os quería transmitir, que el problema de escoliosis de la espalda tiene solución, que daros una vía, un camino para buscar esa solución, creo que es el mejor camino que hay. Y Si tenéis alguna duda o queréis preguntar algo, por supuesto, en los comentarios, podéis hacerlo con mucho gusto contestaré lo antes posible y lo mejor que sepa. Bueno, pues hasta la próxima, amigos.